Bye. <laughs> a todos, aquí su rialtor Joana Vicente en Global Radio y TV. Hoy estoy con un invitado muy especial, Cristian Veras, de la Oficina de Abogados de Cristian Veras. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Joana. ¿Cómo estás? Muy bien, súper emocionada porque hoy vamos a estar tratando el tema de la bancarrota y cómo esto puede afectar sus diferentes decisiones para sus inmuebles y cómo manejarse y saber si una bancarrota es la opción que usted está necesitando. Pero ya entrando en materia, Cristian, ¿qué es la bancarrota? Joana, la bancarrota es un proceso legal que te permite a ti arreglar tus deudas, lograr okay. arreglar, arreglar tus, tu situación financiera. Entonces es un proceso legal okay. que está eh, para todos los ciudadanos de los Estados Unidos, que te permite a ti, si tienes problemas de finanzas, te permite arreglar esa situación. O sea, eh, la, la bancarrota es una solución financiera ante determinado momento que tú sientas que, que las requiere. Exactamente. Y por lo general, las personas no se dan cuenta cuándo lo pueden utilizar y cómo lo pueden utilizar a favor de ellas. Entonces, siempre es bueno visitar a un abogado de bancarrota que los ayude a guiarse en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si estoy necesitando una bancarrota? Hay cosas que yo le llamo luz rojas, que te indican que eh, hay un problema, que tienes que buscar ayuda legal. Por ejemplo, si estás tarde en tus pagos eh, financieros, si tienes tarjetas de crédito y solamente estás haciendo el pago mínimo, por ejemplo, okay. y no puedes ni siquiera pagar el pago mínimo porque tienes que pagar tus, um, tus necesidades básicas, como por ejemplo comida o renta, eso es una indicación de que necesitas ayuda legal. Ok, y por ejemplo, también puede funcionar, por ejemplo, con las hipotecas, esa parte puede funcionar la también bancarrota. es algo que es muy, muy grande, principalmente aquí en el, nuestro, en el área donde vivimos, en el okay. sur de la Florida. Si estás perdiendo tu casa, si tienes tres meses que ya debes el mortgage y no has podido pagar, y recibes esa carta de que te van a hacer un foreclosure, es indicación de que necesitas probablemente una bancarrota. También, Joanna, si tienes okay. deudas con el IRS, por ejemplo, que le debes taxes atrás, okay. y en vez de que te devuelvan dinero, te están pidiendo más dinero porque debes más dinero. También es una indicación de que necesitas ayudas legales. O sea, que no, la bancarrota no aplica para una sola situación, sino que hay una diversidad de situaciones... Claro que sí, claro que sí, porque no todo el mundo tiene las mismas situaciones. Quizás unos tengan un mortgage, otros no tienen, viven, okay. viven de renta. Hay muchas personas también que les sucede es que deben mucho dinero en tarjetas de crédito o deben deudas médicas, por ejemplo, que tuvieron una emergencia en el hospital, okay. no tenían un seguro médico, el hospital está cobrando, okay. los mandan a un collection, entonces reciben esas llamadas todos los días, a cualquier hora del día, todo eso te indica, si no puedes pagarlo, si no puedes hacer un serumen, es posible que la bancarrota sea para ti. Ok, para aquellos que no están viendo, el serumen es un acuerdo de pago. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de bancarrotas? ¿Cuáles son las opciones que la persona puede tener a la hora de elegir una bancarrota? O, o, o dependiendo de lo, cuáles sean las situaciones, ¿cuáles son las bancarrotas que le pueden servir? En estos momentos hay varios uh, tipos de bancarrotas. Hay tres en particular que son las que más comunes se ven hoy. Primero está el capítulo 7 que es la uh -huh. más popular y de la que la mayoría de mis clientes buscan o prefieren. ¿A qué se debe eso? Porque es la más efectiva y es la menos costosa y también la que te permite ese nuevo comienzo que todo el mundo quiere. El capítulo 7 es básicamente si tú tienes dinero eso se lo dan a, su, a tus acreedores, pero si no tienes Empiezas de cero, todas tus deudas son bojadas y empiezas nuevamente una nueva vida libre de deudas. O sea, es la oportunidad de tú tener la experiencia eh, de la reorganización o de las cosas que tienes que hacer con la oportunidad de tener cero deudas pendiente a ti y teniendo ya cierta estabilidad de que no tiene esa preocupación de, de cómo manejar las finanzas y esa parte de totalmente. ahí. Totalmente, es un nuevo comienzo de totalmente todas tus deudas están bojadas Empiezas de cero, ya tienes la experiencia que tuviste anteriormente, ya no te vas a meter en 10 tarjetas de crédito cuando solamente puedes tener 3. <risa> claro. No vas a llenar los balances cuando solamente puedes usar la mitad o mucho menos de la mitad y vas a pagar todas tus deudas a tiempo para que no te pase lo que te pasó. Entonces o sea, esa es, más es, es una oportunidad. ¿Y cuáles son las otras dos que, que también hay disponible? Hay dos más. Está también el capítulo 13, que es un plan de pago. Okay. Ese está principalmente para las personas que no califican para el capítulo 7 porque el capítulo 7 está basado en tus ingresos y tú, dependiendo de cuánto tú ganas al mes, puedes hacer un capítulo 7 Si ganas demasiado, entonces tienes que hacer un capítulo 13 que es un plan de pago Pero al igual... El, el capítulo 3 es bueno porque también te permite borrar algunas deudas. Tienes que pagar unas, como por ejemplo, si tienes vehículos, si okay. tienes un mortgage, si tienes una casa que estás pagando, tienes que hacer esos pagos. Pero las tarjetas de crédito, por ejemplo, no tienes que pagarlas o por lo general, quizás pagas un mínimo, un 10%, un 5% de lo que debías. Y cuando termines el plan de pago, todo lo que debías se te perdona absolutamente y tienes tu nuevo comienzo. O sea que también la, la idea de la bancarrota es tener liberación de, de financiera en cuanto al ingreso que tú tienes y, y, y tu capacidad de pagarlas. La idea de la bancarrota es una segunda oportunidad. Ese país es famoso porque siempre pensamos que <ríe> sí. todo el mundo merece una segunda oportunidad. Entonces, esa es la idea. Cometiste un error, te llenaste de deudas, Puede haber sido varias circunstancias. Puede ser que se te enfermó un familiar, o tú mismo te enfermaste, o. Una pérdida de trabajo también pérdida, puede funcionar en este caso. Exactamente, una pérdida de trabajo. Esas cosas influyen en tu vida financiera y puede eso que te haga llegar a una bancarrota. Y por ejemplo, en el caso de las bienes raíces, de aquellas personas que son propietarios de inmuebles y se ven la situación que no sabe si la banca es rota, ¿cómo, ¿cómo puede afectar? Si una persona es propietario ya de un inmueble para el proceso de la bancarrota, independientemente de los capítulos que ya tú has mencionado, el 7 o el 13, ¿cómo funciona esa parte ahí? Mira, en el estado en que vivimos en la Florida, los dueños de casa que viven en la propiedad, eh, la, la Florida te protege tu homestead, tu casa, nadie te la puede quitar. Eso mismo funciona con la bancarrota. Ya que te declaras en capítulo 7 o te declaras en capítulo 13, la casa no la vas a perder. Lo importante en estos casos cuando te declaras en bancarrota y tienes una propiedad es saber qué tanto dinero, tienes acumulado en tu, qué tanto dinero has acumulado a base de, de lo que debes y lo que es el valor de la propiedad. Para aquellos que no están viendo, la parte de lo del homestead es tu propiedad primaria, tu propiedad principal donde tú resides, esa es la que está protegida. Exactamente. Y entonces, la parte que tú dices que toma en función a valer es cuando tiene, saber qué valor tiene la propiedad, si tiene, si ha ganado valor la casa con relación a la hipoteca. Exactamente, es lo que en inglés se menciona como el equity. Okay. Si tienes equity en la propiedad, entonces hay que determinar, a ver, qué tanto Web hay y si alguna parte de ese Web va a ser pagada a tus acreedores. Por eso es bueno que siempre trabajen con un profesional, un abogado de bancarrota, para que les ayude a determinar qué es lo mejor para ustedes. ¿Y tu, la bancarrota funciona para todo el mundo? ¿O cómo es la...? O sea, ¿no siempre la bancarrota es una opción o siempre esa...? Esa ya es mi última pregunta con eso de la bancarrota. Mira, Joana, yo... Veo, cuando mis clientes vienen a verme, veo la bancarrota como última opción. Okay. ¿Por qué? Porque no es para todo el mundo. Hay personas que quizás deben muy poco dinero o quizás lo que deben lo pueden pagar si hacen un acuerdo de pago con las compañías. Entonces, la bancarrota no es para todo el mundo. Hay la, la, bancarrota, la realidad es que cuando haces una bancarrota eso se va sí. a quedar en tu crédito por varios años. Entonces, es una decisión bien seria. Pero si estás ahogado, y no puedes pagar, vas a perder tu casa, no tienes empleo las, las llamadas ya no las soportas, si sí es necesario que hagas una bancarrota entonces as, a ti sí te puede ayudar bueno pues muchísimas gracias Cristian Veras por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes por estar ahí compartiendo este momento con nosotros y gracias a Global Radio y TV por hacer posible este espacio hasta la próxima y espero que le haya sido de mucha utilidad